A escuchar lo que dice el viceministro. Todos comerciantes tienen que abrir el comercio y tú sabes bien que la economía es una de las formas que tenemos para que el comercio avance. Tú dirás, en realidad, tú sabes que hay una positividad porque aquí está claro. ¿eh? Pero ¿por qué tenemos esa gran positividad? ¿Por qué estamos? que ustedes ven tantas tantas gentes infectadas pero usted no ve los sanos recuérdate que estamos haciendo pruebas masivas para desapartar los enfermos de los sanos entendiste y por eso ustedes ven tanta positividad pero si tú te das cuenta la mortalidad no es tan alta pero es una cosa normal todo el mundo si tú si antes querían que le quitaran a te toque de quede ve, lo ven tú tú tienes que estar claro entonces todas las medidas son malas Claro, a mí, a nosotros no convendría que siguiera como estaba antes, pero hay que flexibilizar según lo demanda la población. Miren, para que para los que están pensando en beventina que así es que está, ahora es que esto está bueno, a partir de que se abrieron los negocios de bebida, pero para que ustedes vean el país que tuvo la, la mayor eh, capacidad de poder eh, enfrentar esta pandemia, fue precisamente de donde salió el virus, que fue China. Recuérdese que Wuhan, la ciudad donde salió, la cerraron, tomaron una serie de medidas y rápidamente estaba controlado el virus ahí. Pues en China ahora están... ...construyendo campos de cuarentena. Eso que ustedes ven ahí es la primera etapa de este impresionante campo de cuarentena que China está construyendo para poder controlar el rebrote de casos de COVID-19. Esta estructura tendrá capacidad para recibir a más de 4,000 personas. Su primera fase... Ya está terminada la primera fase eh, que ustedes ven eh, aquí delante. Está ya terminada y van a empezar a recibir los casos para poder controlar esta pandemia. China, que es la que primero, donde nació y la primera que controló la pandemia. Imagínense nosotros. una que siempre atacaba la, el virus y las medidas que se tomaban con este es esta brasileña esta influencer que vivía incitando a los a, a los brasileños a que salieran a las calles a que fueran a fiestar y subía en sus redes sociales eh, muchos videos de ella en fiesta, sin mascarilla y todo eso. Ayer acaba de morir lamentablemente la influencer brasileña Ivona Muraque. Ella le decía a sus seguidores, vamos a ver ese post, señor director, para que la veamos. Dice un amigo que, que esta no la conoce nadie. No, aquí no la conoce nadie, pero ella era una influencer en allá en Brasil, y se burlaba del, del COVID y de, y de estas medidas que las autoridades están tomando. Ayer, lamentablemente, murió. Hay otra foto de ella con, que nosotros no quisimos poner con oxígeno puesto ya eh, cuando estaba muriendo pero hay que tomar conciencia de, de lo que estamos viviendo. Ayer la policía apresó a Luis Enrique Severino, alias Lolo. Este muchacho está acusado de presunto violador sexual porque había habría atacado el pasado mes de diciembre a un envejeciente de 93 años y eh, fue puesto a disposición de la justicia. Luis Enrique Severino, alias Lolo. Tiene que tener algún problema mental realmente este muchacho. La policía también, recuérdense que ayer trajimos esta información, nos trajo el equipo de producción esta, esta información, pero ayer dábamos en primicia la, el apresamiento de Meneita Meneita era uno de los más buscados en el país. Él está acusado de varias muertes y heridos en Nagua, pero se le buscaba principalmente por el asesinato del primer teniente de la policía, Cleuris Sánchez de Olio, en Nagua. El reconocido delincuente, Kelvin Alexander Joaquín Balbuena, alias Meneita. En un punto de drogas, recordamos que fue este caso en el que este muchacho mató a este policía. Y yéndonos a esta otra información, también de la Costa Norte, señor director, eh, se realizó este operativo por parte de las Fuerzas Armadas, en donde, en Sánchez, donde fueron detenidos cinco capitanes de viajes ilegales. En este caso fueron los capitanes, que esos son los que hay que apresar y someter a la justicia. Vámonos a la próxima, señor director. Estos cinco eh, capitanes de YOLA eran buscados por la institución por organizar viajes ilegales. Ayer hablábamos del caso que fue herido este, esta teniente de la DNCD, ella y su marido, porque les reclamaba a una persona 40 mil pesos que le había dado para un viaje ilegal. Así fueron apresados vamos a ver, señores directores, en el, en, la, en el slide 10 correctamente, estos cinco capitanes de viajes ilegales eran buscados por la Fuerza Armada por organizar viajes ilegales y ayer fueron apresados. En otro orden, está siendo buscado aquí en San Francisco de Macorís. Este señor, dicen sus familiares que él tiene problemas mentales, Ramón Polanco de la Cruz está siendo buscado por sus familiares. Se dice que él fue visto por última vez la tarde de ayer en la salida a Santo Domingo. Sus familiares, si usted tiene alguna información, se puede comunicar con nosotros.